Un fragmento de la historia, así lo dijo Joaquín Balaguer. Los dominicanos, contrariamente a lo que se ha escrito en el exterior, no somos racistas. No lo somos. Porque el 69% de nuestra población está compuesto de hombres y mujeres de raza negra o de raza mestiza. Solo una pequeña porción es de raza genuinamente blanca. Ese núcleo está constituido por las familias de origen español que por miedo a las brutalidades de la soldadez haitiana, entre 1822 y 1844 se refugiaron en San José de las Matas en Jánico en Sabana Iglesia y en otros Sierras y en otras sierras del país. Un pequeño núcleo, además, se radicó en Baní y en Guazumal, y allí ha conservado sus tradiciones hasta el punto de que se trata de comunidades notables que se distinguen por sus hábitos de limpieza y hasta por cierto orgullo, porque se consideran descendientes de Juan de Guzmán, varón de la Atalaya. Un poeta dominicano, el poeta popular dominicano por antonomasia, Juan Antonio Ali, ha dicho que no hay un solo dominicano que no tenga el negro detrás de la oreja. Hay un rasgo típico de nuestra psicología que merece ser citado. Los tenorios dominicanos viven tan orgullosos de sí mismos y de su color que prefieren las mujeres negras y mestizas a las blancas. Sin duda, porque esos lirios trigueños le recuerdan mejor que los lirios blancos la hora en que el cielo es más bello que es la hora en el trópico en que el cielo se tiñe con el rocicler de los atardeceres. Los que son racistas son precisamente con respecto a nosotros, nuestros vecinos haitianos. Fue Haití el que introdujo en su constitución el principio de la isla una indivisible y mantuvo en esas constituciones ese principio hasta comienzos del siglo en que, en, en que ahora nos encontramos. Juan Pierre Boyer, cuando ocupó la isla durante 22 años, la parte oriental de la isla, prohibió la enseñanza del español en las escuelas y en los documentos oficiales y se preocupó por organizar un censo con todos los hombres y mujeres de origen español para forzar su emigración hacia Venezuela y hacia otras tierras vecinas. Los racistas, pues, no somos nosotros. Somos, por el contrario, un pueblo abierto a las, todas las emigraciones y a todas las razas. Aquí hemos tenido cuando en otros lados del mundo ha habido conflictos, refugiados de todos los colores. Colonia húngara, colonia judía, colonia española, colonia china y colonia japonesa. Somos pues un país modelo de hospitalidad, adverso a las discriminaciones raciales.